Ojalá hermano se escuche y me disculpe la pronunciación, pero vamos a intentarlo. Dice así: Busan andi la bevindi, kadinaka venuala juava, bitu sapandu ti guinda nashi, wichacikello, bicala gieci chacci, nashinianirini bitinieniruallu, bire <tose> janura, dalasulo, ti guini labiu, paviu.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 hay mucho material en esta institución que se llama escritores en lenguas indígenas ahí podemos encontrar no solamente de sino también Dijazá, año entre otros voy a empezar con esta que es muy corta y muy y muy creativa por parte de mario dice Yayir el todoe a joani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 eh, como saben, ya mejoró un poco la escritura y siempre va a ir mejorando nuestra escritura. Se llama uh, Iji Inluza in Arulubichla, aquí café. Ahí se café, muchos de ustedes saben de esa tradición que tenemos. Y vamos con esta, eh, estos pequeños escritos que yo hice hace 10 años, ¿no? cuando empecé en este camino. de, Como muchos, no sabía escribir o cómo escribir la lengua. Y dice así... Ya los mezclé. Aquí está. Dice, Baraneinu, Baraneinu, Gullsiza, Dóquia, Orna, Bequindrug, los Ba, Loul, Logu, La, Son, Bab, Vlach, Babus, Bang, Babus, Unaka, Naval, Leng, Sb, Nus, Un, Bio, Raneinu, Nairopteru, Un, Gru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 y luego tú, muy apresurada, de un solo trago te la bebiste en el ojo de agua. Okay, este es uno de él, Comal. Dice eh, los mezclé aquí. Satinenes de <tose> Jangul. Anna Viskoz Rbezu. Yalief tubrganis, zia ganarala. la lluvia glo guaní, gani Tira shikrda, shangul dokia. Sajen tu caro reida, canunuida, canluza y yukugia. Canagudi, nakanebuni, naji luzakane nakwa. Lenga ka, lo guani, tiro Date prisa, pues, mujer. Date prisa, pues, que tanto esperas.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 Rugalla, y el janlaji Gajan gil, y Na Gana rentix da lulaja, dulaja. Rubin kuzoa, a que sishtiza ania. Na rula alay Rutuva lugurzia, rusia zakalowa, rusula. Li, ya gire, rose rose chunia, jan lujba. La chidun, jutsowi, battuat, ya yazik ya zik, ya zik, rugib zik, ya zik, ya zik, ya zik, di, jusi di, jusi di, chipa Nazaru kuáqiu, tan tuyer tuyer. Típico dagash, yukua tu úzni, ganut tu ni gaza yach. Tágbits, ¿qué chido yuyacherdosé? ¿Saneliri o? Ternas que el da gulshízaro kia, da. Da yunitru la takbi dzani pomtinay zruvishla wakirokshi ni arenda ku ajil dichu wakinu yego katubkado katubavel dvitva la targi ashidza wakinuli shizado Kia este es otro pensado en en los tonos aunque aquí no están registrados eh y el y el arabán Prenda sala andiza, sala andiza Jish andiza donar jinca te diladi doru, hujibga garatsiro, andiza dona daa garatsiro, prenda que suca, sala andiza ni, zanti ruach levecila abni, zuradiza andiza, zura andiza, tarulka ni chloa, natika natika le gazituna ir wagishina no, tú no salajagi ato sin acuacan lina lachi yuga tuwats y lina rún un gan coo dinaga, Rutub vidi zalen Bachish. bachis, Juvan, Jugar watts y el araban y el abaraban que ni alu yuzil yo Gazil, Zile Ruzeni y que Yuban, agua, Juvan, Juvan, Ni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 hidro ubalanz lembinglul kana na kana na yo no estoy yo a reen hidro a ni rda lowinis. venís gara katuba rob pilonís Zahak, sangyes Zahak. balul Ruga'an and Queen anqui no alen candida